Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Espero que se escuche bien, bien, bien, bien. Bueno, cuando todos tus deseos se hagan realidad, muchos de tus sueños serán destruidos. Esto puede sonar raro, pero claro, cuando tus sueños se van haciendo realidad y los vas consiguiendo, vas consiguiendo esos objetivos, estás al final, ¿qué sueños tienes? Eso dicen, los ricos también lloran. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? Eso no tiene mucho, mucho ya. Pero, jo, al final es eso. Situación, por ejemplo. Seguro que os ha pasado a todos. Has ganado dinerito, has ahorrado y te vas a comprar tu primer Ferrari. Y vas ahí al, al, al concesionario, te lo enseñan, subes, tal coges el volante, estás así acomodándote en ese asiento... Y efectivamente, es un sueño. <risa> El mío no. A mí personalmente no me gustan los coches deportivos. Eh, más allá de pues uno que pueda recorrer X kilómetros en la carretera de una forma muy cómoda. Prefiero dos coches grandes. Soy más de una pickup up La pick -up Mercedes está tan tocha que hay. Pues... Me gusta mucho más que, que cualquier deportivo de esos. Eso, para, para un chaval de joven eso está muy bien, para fardar y para reventarle los bajos también en los badenes, eso es lo típico, vamos, lo, lo normal. En fin, eh, al final hay que tener sueños, hay que tener objetivos, pero... Claro, en este caso yo no estaba siendo realista. En primer lugar, eh, no me gusta. Segundo, no es mi objetivo. Y tercero, creo que hay cosas más importantes que es de momento salir de la mierda a la que nos están metiendo nuestros... iba a decir queridos. <ríe> nuestros admirados políticos. Eh, bueno, eso ya cada uno tendrá más o menos admiración, más o menos ganas de decirles alguna cosa. Dios, ¿eh? A lo mejor de darle un besito a alguno algo. No sé, eso ya es una cuestión de, de cada uno. Bien. Eh, dice. Dice. Diógenes el cínico. Decía que el único bien es el conocimiento y el único mal es la ignorancia. Y efectivamente, es un grave problema que tenemos. Es un problema. grave problema no, es un problemón que tenemos. Eh. Me fastidia decir ¿no? que, que en España es más grande todavía, pero sí, sí, ahí, ahí es, es, es tremendo. Bueno, los avances tecnológicos no pueden su suceder sin científicos o ingenieros. Científicos o ingenieros. El desafío de la sociedad es equiparar a las suficientes personas con las habilidades correctas y formas de pensar que lleguen a trabajar en los problemas más importantes. Es decir, reunir a esos cocos que de verdad hagan cosas no por ellos sino para todos no sé eso creo que es un sueño esto lo dice lo dice lo dice lo dice lo dijo pero está todavía vivo Smith eh, Eric Smith es eh, ingeniero y empresario gran empresario las cocinas Smith pues parte parte de eso una pequeña parte eh, aunque parezca que no hay ni una cocina y mucha ingeniería ¿vale? pero sí, y bueno, muchas cositas que hace, aparte, eso es una pequeña división, entonces bueno eh, sí, sí que es cierto, sí que yo estoy totalmente con él, que al final, pero pocos, pocos, el problema son las multinacionales, que al final lo que quieren es como cada dos por tres vemos en la tele que hay un remedio contra el cáncer que ha sido fantástico, es total le han dado el premio Nobel a no sé quién porque ha inventado no sé qué no sé si había que darle el premio Nobel, porque he meta no sé qué o vea qué había que hacer porque le ha vendido la patente a una empresa suiza, Suiza es el país que más patentes tiene ahí, a machete eh, no como país, sino por las empresas que están ahí, entonces bueno eh, la pena es eso, que al final miramos poco por los demás y miramos mucho por nosotros tenemos que ser egoístas, ¿vale? Eso sí muchas veces pensaréis, seguro más de uno piensa tengo que dejar de pensar en los demás y pensar un poquito en mí, pero bueno cuando tu condición es otra, pues ¿qué le vas a hacer? Bueno, pues seguimos cometiendo los mismos errores pensando que la gente va a hacer lo mismo que nosotros, pensando que la gente puede ser igual que nosotros y nada más lejos de la realidad para bien o para mal pero mmm, nadie es como tú nadie es como yo cada uno vamos a, a lo nuestro al final y, y es, es, es chungo no pues, pues, estaría, estaría, estaría bien que todos fueran como yo que siempre tengo la razón en fin, bueno, el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato y la experiencia no leyéndola. Una buena reflexión, creo que siempre hay que mirarlo todo. En fin, en definitiva, vamos a ver cómo está Bitcoin, está interesante y... y... Antes os quiero, os quiero decir algo de, del tema de, de lo que viene, a lo que viene el título, ¿vale? Porque estaba enrollándome un poquito con esto. Vamos a hacer una analítica bastante rápida hoy, porque tampoco hay mucho que ver, a pesar de las palabras de Powell, que bueno, no han estado mal, no han sido, no han sido palabras malas. Eh, habla de fuerza del mercado, de fuerza de la economía una serie de cosas que bueno son interesantes y por eso pues, no hemos tenido tampoco ningún hundimiento ni nada, pero pues está todo como para ello, es decir, yo creo que todo va a seguir eh, la, la senda que tenía que seguir a pesar de, de lo que dijera hoy Powell. No, yo no creo que fuese muy importante siempre y cuando no fuese excesivamente agresivo y yo creo que ha sido demasiado tranquilo eh, para la que está cayendo pero todos buscamos, decimos joder, cuando narices, el mercado en general no, eh, no la economía porque una cosa es la economía y mucho más la doméstica, la que nos afecta en el día a día, y otra cosa son los mercados. Eh, tener en cuenta que en el tema, sobre todo, de, que ahora nos está haciendo tanto daño, que es la inflación, es la subida de precios, tenemos eh, varias fases por las que tenemos que por las que tenemos que tenemos pasar. Es muy difícil de controlar, ¿vale? Es súper difícil porque tener en cuenta que, primero, aparte de la, de la crisis de suministros que ha habido, eh, sube la inflación en materias primas, que es un, es, es un problema brutal. La materia prima a, a X tiempo hace que la fabricación suba vale y que los costes de fabricación suban, con lo cual, al final, el fabricante sube los costes. Del fabricante pasa todo a distribuidores, almacenistas, etcétera, etcétera, eh, centros comerciales, y nuevamente ese precio tiene que, que, que subir. Pero todo esto se ha empezado a estirar en el tiempo, no pasa de un día para otro. Eh, una vez que las cosas, los bienes materiales, el consumo, tiene eh, todos esos bienes de consumo tienen un, una, una inflación importante, eso se transmite y pasa a los servicios. Y ostras, ya cuando los servicios también empiezan a tener inflación, chungo. Y, y volvemos a, a otro paso más que nos lleva a más tiempo en, en esa línea de tiempo. Eh, posteriormente, ¿qué pasa? Pues que... Eh, empiezan los miedos, el tema de las inversiones, tal, y ese dinero, ¿dónde va? A valor refugio. eso valor refugio, por ejemplo, la vivienda, ¿vale? Típico, la vivienda, se empieza a refugiar ese dinero ahí. ¿Qué pasa? Que como hay mucha demanda, empieza a subir también el precio de la, de la vivienda, con lo cual esa inflación ya está afectando a la vivienda. Hace que la vivienda poco a poco eh, pues, pues se dispare, se dispare como ha pasado, en España no tanto, pero en, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, etcétera ha subido mogollón, ha subido una, una auténtica barbaridad, y hasta que controlas todo eso, vale igual que ha habido un periodo desde el fabricante hasta que hemos llegado a la vivienda, ha pasado mucho tiempo, ahora hay que hacerlo al revés. Es decir, hay que corregir todo eso. No solamente hay que corregir todo eso, sino que, eh, como no hemos hecho los deberes por el camino, es decir, cuando las cosas va bien, van bien, regúlalo. Pero claro... Ah, hay que ganar dinerito, entonces ahora ¿qué pasa? suben los tipos de interés, empiezan a subir los tipos hipotecarios, en Estados Unidos ya están rotando el 6% para el consumidor final, ¿vale? porque dicen, no, el precio del dinero es un, un 1,75, ya 1,75 de la Reserva Federal al banco directo, entre bancos ya es más caro y de banco al cliente final no te cuento porque tiene, no son las hermanitas de la caridad, entonces 6% ¿qué significa esto? pues que las hipotecas están subiendo y se está frenando, se está frenando el mercado inmobiliario ahora tiene que frenar y tiene que retroceder para que vuelva a ser eh, pues un poquito interesante si no pues se quedará parado y no hay nada peor que un mercado parado en el tipo de economía que llevamos y luego diréis joder claro es que al final hay muchos muchas empresas que suben los precios eh, pudiéndonos subirlos eso es eh, el, lo que dice mucha gente bueno Vale, yo te invito a que abras tu empresa, que empieces a sufrir una subida de precios, ¿vale? Y al principio no los han repercutido, y luego sí se han ido repercutiendo. ¿Que siempre hay alguna empresa que a lo mejor no le afectan tanto y sube más de la cuenta? A ver, pues sí, para que no vamos a engañar. Pero claro, tener en cuenta, dice, joder, pero es que esta empresa si sí gana más, porque vende más, es decir, estamos en una sociedad consumista, decimos Apple, ¿vale? Apple o, o me da igual los, los teléfonos en pepito teléfonos Pepito, resulta que vende millones de unidades a todo el mundo y como hay, hay, hay mucha pasta en el mercado pues oye, la gente le compra los teléfonos y oye Pepito está muy contento, se pone a fabricar y, y sigue vendiendo y como hay un momento que, que todo el mundo dice, ya, pero es que los empresarios están especulando, por eso sube tanto, hay mucha especulación, especulación hay en el mercado, eso sí, sobre el precio de acciones bla bla bla, materias primas, hay un montón pero, ese empresario al cual la gente le está exigiendo que su teléfono mejore, que sea más guay, que, el, que, que lo venda, porque se está vendiendo muchas unidades, resulta que tiene que contratar más personal, meter máquinas, ampliar eh, espacios, porque si no, no puede meter más personal ni contratar más máquinas. Eh, todo eso tiene un coste eh, administrativo, burocrático, de todo tipo, impuestos, y además tendrá que ganar algo, porque ahí no lo ha puesto el ayuntamiento, no son empresarios sin fronteras, no, tendrá que ganar algo. Entonces, claro, todo eso, ¿en qué se repercute? En que el precio del producto final es más caro. Ahora, los trabajadores dicen, ¡Joder, es que estamos aquí trabajando a tope! y Iba a decir, iba a decir como se decía antes, como negro, pero no se puede decir. Entonces, eh, ¡Ostras! Eh, Me tienes que subir el salario. Vale, sí, tiene usted razón, yo le subo el salario, pero claro, si yo le subo el salario y tengo más gastos, lo tengo que repercutir en el producto también. Es decir, subir los salarios sube la inflación. Ahora llega el Estado y dice, eh, no tenemos dinero, que la inflación nos está haciendo mucho daño, es toda culpa, no es de nuestra gestión, la culpa es de Putin. Vale, pues entonces os subo los impuestos. Yo soy empresario, tengo que subir los salarios, me suben los impuestos, eh, mi producto me suben las materias primas, ¿qué hago? Pues nuevamente te vuelvo a subir a ti el precio de, del bien. Ahora bien, llega un momento en que eso explota y no puedes comprar los eh, teléfonos Pepito. Entonces, claro, dejar de comprarlos y Pepito dice mm, mm, Esto durante un tiempo lo soporto, pero llega un momento en que no puedo más y a ti que me has pedido un aumento de sueldo porque me caes mal y me lo has pedido, por listo, pues te voy a echar a la calle. A tu puta casa. Y tú, tú, tú, tú y tú. También, a tu puta casa. Y empieza a haber problemas. Y hay paro. ¿Y ese paro qué pasa? Pues que... Eh, la gente dice, yo me voy al paro, yo quiero mi indemnización por... ¿eh? ¿Qué pasa? Está pagándola. Está pagando un seguro. ¿No? Ese trocito que te quitan para el paro. ¿Y eso es dónde sale? De las arcas del Estado. Claro. Entonces, la mala gestión que ha hecho el Estado, la mala gestión que ha hecho el Banco Central Europeo, que no es, no es nos puede echar las culpas fuera. Porque el problema es que de aquí tampoco decían nada. No, no, vamos a solucionar las cosas. Yo soy ministro de Economía... ¿Vale? Pero eh, ya está. Entonces, todo esto al final lleva a una situación súper complicada. Mmm, y que, bueno, pues que muchos piensan que se arregla subiendo impuestos. Muchos piensan que se arregla y no. Subir impuestos sube la inflación. Subir salarios sube la inflación. Y, claro, decir, no, pues que la gente deje de consumir. Ya. <ríe> Tú dile a tu hijo que esta Navidad se va a quedar sin PlayStation. <ríe> Ahora sí lo cascas. En fin, ya veremos porque posiblemente esta Navidad es más de uno. Tendrá muchos problemas a ahorrar, guardar, ¿vale? Guardar eh, un pellizquito porque lo que viene después del verano no es nada bonito, ¿eh? No es nada bonito. Yo lo digo y luego ya, cada uno que haga lo quiera. En fin, después de la charla que hemos echado, vamos a hacer un análisis rápido porque tampoco el mercado está para mucho más. Así que, venga, comenzamos. Y dale a la campanita Pues eso, suscríbete Y dale a la campanita Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas Si te unes a la mejor comunidad de Cristomonedas Seguro que va a estar muy bien Para hacerlo, que tienes que hacer? Pues por aquí abajo tienes los links de Discord y del Telegram Y de todo lo que tú quieras Lo que te apetezca, lo que el cuerpo te pida Bien, dicho esto, estamos en Bitcoin cuatro horas eh, contra el Títer que lo mismo me da contra el Títer que contra otro. Y bueno, pues vimos que eh, vamos a ponernos en diario para ver un poquito <ríe> en diario qué ha pasado. Hemos intentado subir y nos ha rechazado ayer. Hoy estamos con la continuación del movimiento de ayer. ¿Vale? Volvamos a 4 horas. Y a lo largo pues de, de las velas de cuatro horas, hemos estado frenando en esta zona. ¿Qué ha pasado? Vamos a una hora, hacemos un pequeño zoom. Y ¿a qué hora hablaba Powell? A ver quién lo adivina, pues cuando hemos hecho esto. Entonces, dentro de que Powell no ha dicho tampoco nada mmm, raro, ¿vale? Hemos tenido un movimiento de 3 a 4 que normalmente, ¿vale? Igual que la vela de las 7 cuando habla de las 8, 8 y pico, pues esta, esta vela era evidente. Bueno, ha hecho esta caída y hemos estado subiendo, hemos seguido subiendo. Y evidente que luego de lo que después que venía era el movimiento contrario. Siempre pasa exactamente igual. Hasta que nos la jueguen, y nos lo hagan al revés. Pero bueno. Y pata a plom. ¿El mercado se lo ha tomado muy mal? Pues bueno, eso donde lo podemos ver en el SP500, vamos a verlo en un segundo. Vale. Porque luego, como tendréis luego por ahí 20.000 vídeos de, de que ha dicho Powell exactamente, pues eso que ya que te lo cuente otro. Así no, así no me enrollo mucho que me habéis dicho, hacen vídeos un poquito más cortos. Yo lo intento, de verdad. Y dime las cifras de aquí a aquí. Pues yo lo voy intentando. Yo voy intentando mejorarlo para que, para que todos eh, bueno pues nos entendamos. Bueno, el SP500, ¿qué ha pasado? Vamos a ponernos en... Bueno, en horario está bien, ¿vale? Eh, vemos cómo la sesión empezaba muy negativa y luego poco a poco ha ido subiendo. Eh, y bueno... Powell habla, Powell deja de hablar, baja y ahora sigue subiendo y ahora está teniendo un rechazo, ¿vale? No está mal, no está mal, por eso digo, Powell, el discurso que ha hecho, ha gustado al mercado, no ha, no ha sido un discurso agresivo, no ha sido un discurso malo y yo creo que el camino que seguían los mercados es el mismo que estaban siguiendo. Aquí estaba subiendo, una trampita para osos, vuelve a seguir subiendo y posiblemente seguirá hasta un punto X, ¿Cuál es el punto X? Pues posiblemente la línea de tendencia que tenemos por ahí arriba, no lo sé, ¿vale? Todavía no lo sé porque de momento hay que ver si hay muchas opciones de ese hombro-cabeza-hombro, hombro, aunque parece cuasi modo, ¿vale? Está un poquito ahí deforme, pero bueno, puede ser que lo haga. En Bitcoin hay uno bastante parecido también en cuatro horas, claro, esto es una hora, entonces se ve un poquito distinto si nos ponemos, ¿veis? En cuatro horas. ¿Vale? Tenemos un hombro, cabeza, hombro pues bastante potentillo. O sea que puede tirar hacia arriba. Si hace ese tirón, Bitcoin y las, el resto de criptos posiblemente también puedan hacer ese mm, pequeño rebote, ¿no? que estamos hasta la inicia y si llevamos eh, tiempo esperándolo. Veis que tenemos aquí un hombrito, una cabeza y está con el, haciendo el segundo hombro, está inclinado. Entonces tendríamos que ver que para unir las, las clavículas ¿vale? estaríamos ahí rodando en esa zona. En el momento que rompamos aquí. O podemos tener un pullback y tirar hacia arriba. Estaría bastante, bastante bien, bastante interesante ¿eh? ese movimiento y nos llevaría a la zona de los 24. Al menos, ya veremos a ver si lo cumple o no lo cumple, porque cada vez que decimos aquí hay un hombro de cabeza, un hombre, luego nos dan toda la vuelta y nos, y nos fulminan. En fin, esto en cuanto a Bitcoin, cosas interesantes. Eh, de momento, en semanal, es que es, la vela es una castaña y estamos ya a miércoles, finalizando miércoles, y la vela es una castaña, es una vela de medio indecisión, medio, medio chunga, medio mala, medio fea, ¿vale? Pero bueno, vamos a esperar a que termine de, de moverse. Por otra parte, Ethereum eh, hizo este suelo, parece que quiere venir otra vez a la misma zona. Lo normal es que cuando llega a una zona de soporte que es tan importante, ¿vale? Vuelva a probarla, tiene que probarla. Igual que Bitcoin. Yo creo que Bitcoin, eh, vamos a verlo aquí mejor, eh, este suelo que ha probado, yo creo que tendrá que venir a retestearlo. O sea, que de aquí salga hacia arriba, por el movimiento que está haciendo, yo no lo creo. Yo lo dudo muchísimo, porque no hay fuerza, no hay ganas, no hay chicha, ¿vale? Entonces, eh, no, evidentemente, esto que hubo aquí, que estaba, veis que el volumen es una castañita, no tiene nada que ver con esto que hay que está viendo mucho volumen. Esto quiere decir que estamos entrando en una zona buena, muy buena, aquí hay un intercambio importante, ¿Vale? Que no es eh, la castaña aquí y, y no es la castaña que hay aquí, aquí dentro del de, volumen era bueno, pero fue bueno según llegó a la caída, pero luego ya eh, se bajó y se aquí se está manteniendo durante mucho más tiempo un volumen bastante alto, ¿vale? Pero eh, no hay fuerza alcista, es decir, sí, yo subo, pero hasta aquí. Y, y luego vendo y compro, o sea, hay mucho intercambio hasta, hasta que, bueno, es que, hasta que llegue un día que digamos, eh, esto ya, mira, es que no quiero ni verlo y de repente haga ¡Bum! Y sea cuando se dispare. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa con la dominancia? Pues que sigue ahí, ahora está, ¿veis? Esa queda estancada en esta zonita, está ahí de paradilla, ¿vale? Diciendo, mmm, ¿qué hago? Vengo aquí y reboto. O rompo esta zona y sigo para abajo. Yo creo que si rompe esta zona y sigue para abajo, pues se vendrá aquí más o menos a la zona de 41 y medio, 42, ¿vale? Entonces, toda esta zona que hay aquí, ¿vale? Donde se apoyó, se volvió a apoyar y subió. Entonces, bueno, lo lógico es que viniera aquí, en caso de que pierda esa zona, ¿vale? Pero también puede rebotar. Irse si el Bitcoin otra vez abajo, las criptomonedas en general, pa, hacer un doble techo y luego caer, ¿vale? Si hiciese un doble techo también sería la pena. pero fijaros que decíamos, bueno, el momento de entrar en altcoins es cuando llegue aquí y a partir de ahí caer. Hay altcoins que sí, que efectivamente en estos días se han movido muy bien, sobre todo contra el Bitcoin, ¿vale? Pero eh, no ha habido un movimiento desde el día... bueno, hizo pico aquí el 12 de junio, que fue cuando empezó a rechazar... ¿Vale? si nos vamos a 12 de junio al precio de bitcoin vale fijaros que caer un pequeño rebote super mega caer un pequeño rebote o sea no, no ha habido chicha no ha habido chicha esto está en cuatro horas pero bueno es da igual si lo ponemos en diario ¿vale? del día 12 de junio estaba aquí arriba fijaros todo el castañazo y un pequeño rebote o sea esa caída en la dominancia Aquí no, hay algunas altcoins que se han visto bastante favorecidas y que están fuertes, eh, pero poco más. ha salido, ¿Por qué? Pues por esto, porque en este transcurso ha salido un mogollón de dinero, pero muchísimo, es una barbaridad. Uno ha salido, otro está más o menos aquí en el títer, que está en un 7,78 de dominancia. Eh, llegó a sus máximos en la zona de 1,5% aproximadamente, y bueno, pues ahora está retrocediendo a la M20, esperemos que, cuando lo veamos caer, será cuando empecé Bitcoin a poder decirnos ¡Ey! que nos vamos hacia arriba. Eso junto con eh, esa inflación de la que hablábamos al principio, que empieza a, a, a domarse, y en el momento que se, se empieza a domar, y empieza a haber esos movimientos eh, decentes, el mercado empieza a recuperarse, no así la economía, la economía hasta que, Igual que hemos hecho todos esos tiempos de hasta que la, la inflación llega a un sitio y luego empezamos a recuperarla, cuando empecemos a recuperarla los mercados empiezan a subir. Pero en nuestro bolsillo no, en la economía diaria, del día a día, ¿vale? Que es donde al final eh, buscamos el reflejo eh, y mucha gente se sube al carro de muchas cosas, por ejemplo a las criptomonedas, cuando su economía está bien, si su economía está mal, no compra cripto. Entonces, ¿quién va a comprar cripto? Justo, esos, los que tienen pasta. Ya está. Lo habéis lo veis. Lo veis? Vamos, lo habéis clavado. Bien, ¿qué pasa con el oro? Pues el oro, pues que ha tenido una bajadita, ahora está rebotando, está en verde, pero verde muy poquito verde, ¿vale? Y, y poco más, no hay mucho más que decir. En cuanto al resto de acciones, esto quizás... y Muy poquitita, muy poquitita chicha, vale a AP065, Amazon, que ya tiene... Ay, ¿Veis? Fíjate, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amazon se ha hundido. No, no, es que ha hecho su split ha hecho el split, ¿vale? Entonces, ahora Amazon no vale 2.500 pavos. Ahora Amazon vale 110. ¿Qué capacidad de revalorización tiene? Lo expliqué, ¿vale? Y ahora dentro de poco viene la de Google. Eh, ¿Qué capacidad tiene ahora Amazon de revalorizarse a 300? Bastante. Bastante. A estos precios la gente empieza a comprar otra vez Amazon. Cuando hay un split de este tipo, se calcula que a lo largo del rendimiento de ese año, si va a dar, imaginaos, un 10% de rendimiento ese año, se calcula que va a tener un 25% extra. Sí que es cierto que estamos en una crisis importante, y que bueno, pero pienso que el precio de esa acción eh, invita, invita a que mucha gente pues compre alguna acción de Amazon. Porque, bueno, nunca piensa, ¿no? Algún día volverá a llegar a 3.000. Oye, ojalá, ¿no? Veremos a ver. Si tenías acciones de Amazon, pues ahora tendrás un montón. <risa> ¿Y qué pasa aquí con Tesla? Anda, que ayer pues hacía esta subidita de casi un 10%. ¿Vale? Igual que hizo aquí, pam, pam. luego se iba bajando, una buena subida, volvió a bajar. Ahora empieza a hacer otra subida. Vamos a ver si ha hecho un doble suelo y le da por irse a la zona de 850, 860. ¿eh? Cuidado porque está interesante en eh, cuanto a las altcoins bueno, Cardano ya sabía, yo lo tenía en 0.45 comprado, no la 20 cuando, cuando subió ese, ese trocín de, de 0.45 le espero un poquito más abajo vamos a ver, porque de momento no está mal lo que está haciendo, están aguantando bastante bien a pesar de la que cae eh, pero como, como yo no descarto todavía una caída importante en Bitcoin, ¿por qué? y ahora os lo voy a explicar eh, bueno, pues eh, Cardano va bastante bien, en general vamos a ganado las perdedoras eh, bueno, pues sin contar Bitcoin, que no vale para tomar por saco. De hecho, es que es que la voy a quitar. Bitcoin no me, me da por saco. Eh, Store 10%. Bueno, pues tenemos aquí unas poquitas que pierden eh, un, pellizco, un pellizco interesante. Mira, los FTT un 6%. Hay bastante rojito, ¿veis? Pero en el lado positivo, bueno, 0, 0, 0, 0, 0, 0 unos, Y en el lado positivo, ahora sí, tenemos Perp, Lit, Lit va muy muy bien. Está metiendo además hoy otro 29%. Eh, ahora lo vemos, audio. Eh, RSR, Matic Matic está interesante, un 11% hoy, va, va recuperando veis que tenemos aquí también un hombro cabeza a hombro, ahora seguramente saldrá y se irá hasta la media de 200 Eso es lo que yo creo, tengo aquí la línea marcada en 0.55, pienso que puede llegar perfectamente hasta 0.55 y muchas van a ir detrás, ¿eh? mirad a los presets, el dinero gratis en 0.08 y Uniswap reviviendo, renaciendo, intentando veis doble suelo, papá y para arriba a su punto eh, las figuras están para verlas para utilizarlas y para mm, aprovecharlas también aparte de todo eso tiene todos los cruces que, que le pedimos a, a, a un a un valor para que suba y yo no lo he visto ¿vale? porque no lo, no, lo, no lo sigo con asiduidad pero está muy muy bien y lead vale fijaros el canal que tiene de subida vale a qué me recuerda lead y, y lo vais a ver vale en un momento dado eh, me recuerda bastante a algo que, que os gusta. No, lo, lo trazo así, pero no por con. con. Ambi, con para, para hacer una, una cuña, ¿vale? No. Es más bien para hacer un canal. Vamos a ponernos. Eh, por nombre, porque si no, no lo voy a encontrar. Pero veis que el está al lado de Link, ¿vale? Y este canal ascendente me recuerda mucho a este. Vamos a ponerlo aquí en diario. A este de Link. Fijaros que estuvo subiendo desde mayo del 19 hasta que rompió el canal aquí en noviembre del 21. O sea, esto fue tremendo. Y Lit, eh, por la forma de, de moverse ahora mismo, ¿vale? Ahora ya sé que sí, esto no, no me vale, me vale esto, ¿vale? Creo que ha venido, fijaros, ¿vale? Su salida ha recogido, recorrido una, una caída súper importante. El porcentaje de máximos. Es que, es que desde aquí es imposible medirlo. va ¿eh? a hacer una tontería. Pero vamos, que equivale a, a 078. A partir de ahí, justo rebota. Eh, el canal que está haciendo es tremendo. Y así, así empezó Link. ¿Vale? Eh, Tiene potencial. Bueno, pues a lo mejor eh, a alguien le gusta, la mete en su cartera eh, para futuros o yo personalmente. Más bien para trading. ¿Por qué? Porque estos canales mmm, se hacen. O sea, si el canal se va manteniendo y sigue haciendo lo que sigue, eh, te puede hacer eh, un, una buena saca. Bien, en cuanto a Waves, por ejemplo, por otro lado, eh, cayó, hizo esta, esta hecho esta especie de doble guarrisuelo. Eh, se nos ha venido a esta zona que teníamos antiguo soporte, ahora es una resistencia tocó una vez, se vino abajo, ha ah, tocado otra vez se está viniendo abajo si eh, consigue pasar esa zona, yo soy más partidario en este caso de que ahora haga un movimiento aquí, vuelva a subir y luego ya pueda romper, puede ser perfectamente, ¿por qué? porque ahora mismo de momento, ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos eh, un mínimo ascendente otro mínimo, o sea, un máximo que está en la misma zona, que además ha sido una zona que ha sido soporte, que ha sido resistencia, pues lo más fácil es que eh, aquí esta línea de tendencia más o menos la mantenga. ¿Y qué nos va a hacer? Pues nos va a hacer mmm, esto. Probablemente nos puede hacer algo así. ¿Vale? Un triángulo. Pa, pa, pa. Entonces, si nos hace este triángulo, en el momento que rompa los eh, 3.500 satosis, ...pues podrá pegar una, un pepinazo importante, ya sabéis... Eh, ...proyectar este mínimo arriba... ...pues mm, seguramente se, como mínimo se, se vendría al 50% del canal... ...luego ya veríamos si lo pasa... ...¿qué significaría eso en porcentaje? 88% ...y eso que estaban dando por muerto a Waves... ...que era una estafa, que era un scam, que era un no sé qué... ...hay demasiada gente con la lengua muy larga... ...gente muy estúpida, gente muy tonta... Eh, ...de verdad... Eh, ...hay una cosa que tenéis que tener claro, la gente miente, las noticias mienten, las gráficas no, nos podemos engañar nosotros mismos viéndolas, eso sí, pero somos otra vez la gente la que miente a la gráfica, intentas ver otra cosa que no, que no hay, vale, y hablando de eso, hablando de eso eh, fijaros, para que veáis las, las cosas, hacéis una búsqueda, yo pues como tengo Preserves instalado, vale, eh, pues, toco, pongo el congreso y me pongo a, a ver qué narices hay, y pone el rojo vuelve a Wall Street con el foco en el discurso de Powell. ¿Vale? El rojo. ¿Vale? Veis que además en el, aquí pone... Eh, rojo vuelve a Wall Street en el link. Bueno, aquí... Esto es del español. Aquí te pone... El verde vuelve a Wall Street. Y sin embargo, si leéis aquí en la parte de abajo... ¿Vale? Que sale el link, pone... El rojo vuelve a Wall Street. Es decir, el mismo link le han cambiado el título y al final aquí tienes uno del rojo y otro del verde y dices, ¿cuál es el bueno? Pues tú le das y aunque tú veas, bueno, no, no veis, no veis el, arriba la lectura y pone rojo vuelve a Wall Street, o sea, la dirección web, pero sin embargo el título pone el verde vuelve a Wall Street y dicen un montón de tonterías porque bueno, pues el que ha estado ahí eh, y ya está. O sea, bueno, no era, no era importante la noticia, sino el cómo eh, y luego dependiendo de quién lo diga, eh, y como lo quiera decir pues eh, subidas está abierto subidas ¿sí? vale, Wall Street abre a la baja eh, Powell en el Congreso por el tema de la recesión eh, abre a la baja Temor de recesión eh, revierten en pérdidas eh, abre en rojo tras el mensaje de Powell o sea, mentira mentira, simplemente a ¡Ah! voy a tocar, ¿por qué? Porque el miedo es más fuerte, el miedo es bastante más fuerte, bastante más complicadillo. Entonces, bueno, poco más que decir, eh, espero que el vídeo os guste y os gusta, ya sabéis, lo compartís y esas cosas. Y, eh, bueno, pues tomar muy en cuenta lo que os he dicho en la primera parte, porque yo creo que es bastante interesante. Poco más que añadir y, bueno, vamos a ver cómo se comporta Bitcoin. Si sí, volvemos y hacemos este hombrito que tiene aquí. Umbrito, y se nos cumple, pues y se va para arriba, pues se oye fantástico porque el SP ahí está. Y bueno, ya habéis visto que tenemos alguna cripto por ahí que está bastante, bastante interesante. Mañana eh, seguimos con cartera y os dejo el link, el link, el link, el link a la web con el Excel, ¿vale? Lo tenéis por aquí debajo, eh, os he puesto un pequeño texto de la los primeros tokens que hemos metido en la cartera tenéis el link a ese Excel os lo descargáis y bueno eh, le dais la utilidad que queráis si alguno lo mejora y quiere que suba las mejoras al, al Excel pues lo actualizamos eh, y ya está eh, me habéis pedido Axis y Solana eh, las veré mañana vale eh, las veré mañana porque porque hoy no está la cosa como para para hacer, prefiero esperar a mañana el movimiento si este movimiento se cumple y ver cositas, porque si no es, es alentar al monstruo y no quiero alentar al monstruo todavía con las alcoins ¿vale? Y hemos empezado a hacer alguna comprita, pero mmm, despacito muy, muy despacito, que esto todavía le queda, así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe Chao, chao.